¿Ya estamos? ¿Ya estáis todas preparadas y preparados? Pues venga, vamos a comenzar un programa más, este vuestro programa, con la música a todas partes. Hoy os quiero llevar a Mucientes, quiero llevaros a la provincia de Valladolid para presentaros a Paco Díez y a La Bazanca, pero sobre todo a un museo etnográfico que tiene instalado aquí en esta localidad de Valladolid, interesantísimo y sobre todo muy recomendable. También bailaremos, bailaremos tres danzas sencillas, alegres y divertidas de la provincia de Zamora, en concreto de toro. Escucharemos a Sartaina, que son unos gaiteros de León magníficos, una gente que lleva trabajando la tradición leonesa maragata con, con enjundia, con conocimiento, con base. Y cómo no, quiero presentaros también a una agrupación que lleva años y años trabajando la tradición oral y musical en nuestra comunidad, la Musgaña. Así que comenzamos ya, porque tenemos más sorpresas, pero tenéis que quedaros aquí con nosotros, con este vuestro programa, con la música a todas partes, que comienza ya. Hemos llamado Almendros y en el disco se le dedicamos a, a su familia y es una, un recuerdo que hemos hecho de, de él. Veréis qué melodías tan bonitas, a ver si no las destrozamos. conmigo y aquí en mi caballerías, como os decía al principio del programa, hoy estamos en Muciente, provincia de Valladolid, y os quiero presentar a aquellas personas que aún no tenéis la suerte y el honor de conocer, a Paco Díez. Paco, buenos días, buenas tardes. Muy bueno, ¿Qué días. tal estás? Pues estupendamente. Y muchísimas gracias por recibirnos en esta casa, que más que casa, yo creo que es, es la esencia de la tradición oral y sobre todo musical de Castilla y León. Paco Díez lleva toda la vida dedicado a ello y hoy nos gustaría, Paco, que nos hablaras de tu vida. ...tu vida que es un museo, pero un museo muy especial... ...un museo que está aquí en Mutientes y que nadie mejor que tú... ...nos va a explicar qué es lo que tienes aquí y mejor... ...qué es lo que pueden aprender la gente cuando venga aquí. Mira, Daniel, nuestro sueño fue, hablo de nuestro sueño... ...el de mi santa y yo, mi mujer y yo, ¿no? Los dos somos, nos formamos pues como muchos jóvenes... ...de aquella época en la universidad y pues pensamos que... ...era eh, uno de nuestros objetivos, en principio no nos lo creíamos mucho hacer una colección de instrumentos del mundo. Vimos que era poco digesta y dijimos, bueno, pues dado que hay ya instrumentos, museos de instrumentos de Castilla, de diferentes provincias, de diferentes regiones, vamos a extenderlo a ibérico, aunque aquí Castilla y León, como tú has podido comprobar, está más que bien representada. ¿no? Y poco a poco, pues a lo largo de mis viajes, a lo largo de todos los artesanos tradicionales e intérpretes especialistas, ...que hemos encontrado... Eh, ...y a amén de haber trocado... ...muchos de los instrumentos del mundo... ...que fui recabando por, en, en todos mis viajes... ...por América, por cuatro continentes... ...exceptuando, por ahora Oceanía... ...si la salud nos deja ver, terminar te también... Pues, <risa> ...habrá que llevarlo ahora nuestro para tímodas, allá. Sí. ...habrá que llevarlo nuestro para allá... ...y bueno pues... ...poco a poco lo fuimos gestando... ...fuimos trabajando... ...y se ha convertido en esto, ¿no? Lo que Pero nosotros... Pablo, cuando viene aquí la gente... ¿Qué es lo que puede ver? ¿Qué, qué? Porque no solamente, mejor dicho, no solamente ver, es que lo que yo quiero que nos expliques es, es cómo lo habéis currado, cómo lo habéis trabajado tu santa y tú. Y las personas que vienen aquí, los grupos que vienen aquí, no, solamente, no se van con la mano vacía, sino que son cosas para tocar, para aprender. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis? Aquí viene un grupo a tu casa, te llama por teléfono, viene sí. y ¿qué tenéis en este gran museo? Pues mira, en visitas que ahora por el temas, de, temas de mantenimiento... ...pues tenemos que pedir que por lo menos haya un mínimo de 20 personas ¿no? Se paga una entrada, una entrada más que razonable, 5 euros... ...y asisten a una visita guiada por mí durante una hora y media... ...abriendo y cerrando vitrinas, tocando todos los instrumentos... ...desde los idiófonos, los cordófonos que están detrás de nosotros... ...aerófonos, membranófonos, eh, atentos a cualquier pregunta... ...cordófonos, cordófonos frotados con rueda... Eh, ...es decir, eh, todo este tipo de cuestiones... ...mucha gente que he visto... ...que llegaba con ciertas reticencias... Es decir, uno, ...no sé, si nos, vamos a, ¿no? Sí, nos vamos a aburrir... ...salen encantadas... ...y los niños... ...había una cosa que a mí me ha gustado mucho Paco... ...que me comentabas... ...que hay ciertos instrumentos de la tradición oral... ...en este caso castellano y lonesa... ...que los niños se quedan como embobados con ellos... ...pues una simple trompa... ...llamada en castellano... ...arpa de boca de mouth harp de inglés... ...o de guimbarda, un instrumento europeo... ¿no? Eh, que yo no sabía hasta que tú me has dicho que aquí también lo ha que se ha dado aquí y que se sigue dando aquí y que todavía hay constructores bueno, pues cuando tocamos esa trompa los chavales se quedan petrificados los chavales tienen que moverse tienen que, bueno, pues Reaccionar, ahora estimularse, sí. se estimularse pero escuchan allá abajo los aerófonos un cuerno, un odarra un adarra eh, de, que me trajeron de, de Guipuzcoa y se quedan también petrificados y sí, hemos constatado, no solo que hay instrumentos que les llaman más la atención que otros, pero sino que eso, todo eso que yo dije también, me ha culpa también de que los chicos no, no les gusta, la gente joven no les gusta, la más joven no les gusta, porque yo me considero todavía, bien, eh, eh, no les gusta la música y la cultura tradicional. ¿Cómo alguien puede gustar de algo si lo desconoce? Ahí está y por eso estamos aquí y ahora bonito vamos a volver con Paco Díaz que vamos a dejar pero regresamos ya. Ya os decíamos al principio del programa que hoy íbamos a aprender a bailar tres danzas zamoranas y en concreto de la provincia, no de la provincia de Zamora, pero en concreto de la ciudad de Toro. Estamos con Tío Babú y estamos con Eva, que es la persona que nos va a enseñar. Muchísimas gracias, chicas, chicos. Oye, ¿qué nos vas a enseñar a bailar? ¿Qué nos vas a enseñar a bailar? Bueno, pues de las tres que vamos a bailar, de Toro es una, que es la J. Guedera. ¡Ay, qué bonita! Además o sea, que eso tiene muchísima enjundia sí, aquí. Bueno, Entonces me imagino sí. yo que tendrá un estribillo y una estrofa. Y una espuela. Y la, y la espuela. Ah, es verdad, tiene como tres partes. Tres partes sí. ¿Cuál sería el paso fundamental para el estribillo? ¿No le podrías enseñar? Para la estrofa que sería ah, o para, para las estrofa, como el tú quieras. Es un paso, el estribillo es un paso de siempre, de J de estribillo que es un picado. No por favor. Que es un picado, es así. Para que... Los brazos veo que los lleváis más bien los bajitos, Los brazos, ¿no? hombre, normalmente tienes que llevarlos como un poco naturales. ¿Y los hombres? Los hombres son los un poquito más altos. Porque hay una cosa en nuestra tierra, en Castilla y León, la... que, que no cuidamos, que es el baile masculino y femenino. Aun siendo el mismo baile, el hombre ha de bailar de una forma y la mujer de otra. Sí, lo que pasa es que yo creo que en los pueblos y en los sitios la gente acaba bailando como le sale, natural, o como, natural, le... o como, o como pueden, o como aprenden. Y luego también depende, la gente mayor acaba cayendo los brazos, claro, porque no puede con ellos. O sea, Como yo, que ya joven, estoy mayorcito, ya claro, se no, me caen no, los usted, brazos. Estás muy bien. Oye, <risa> gracias. y, el, y el, el, Esto lo tendríamos para el estilillo. Para y supongo estilillo yo, yo que habrá evoluciones diferentes dependiendo de cómo va evolucionando, va la redundancia claro. la, la danza. Sí, exactamente. ¿Cuáles serían los pasos fundamentales para este baile? Pues los pasos fundamentales serían en la estrofa, tú harías un paso lanzado para el lado y girado. ¿Tiene algún nombre aquí este paso? Pues que yo sepa no, pero puede ser que lo tenga y yo esté metiendo la pata y diciendo que no. No, vamos a poner un nombre que tiene el que que le llaman corrido, paseo o arrastrado. No pues vamos a hacerle un corrido, un paseo, un arrastrado para los lados. Ya le tenemos le hueva, ¿eh? Y cuando llega el estribillo, haces una especie de engaño para acá y para allá, vas girando, haces el picao y al llegar a la zona donde toca la espuela, haces una espuela que sea un poco chula. Ahí. Y giras ahí. Ahí. ¡Ela! Ahí muy bien. Y cuando llegas aquí haces una mago y te das la vuelta. Y si puedes tirar el culo de la de enfrente, mucho mejor. Pues yo quiero pillar el culo de la de enfrente. ¿Os apetece <risa> <a> bailando, <risa> chicas? Vamos a pillar el culo de la de, el de la de enfrente con las la la saguera. Con esta jota tan bonita. ¿Os apetece bailarla? Sí, vamos, sí, a vamos a bailarla. A bailarla, os, a bailarla, os, bailarla os dejo bailarla. con ellos. Oye, muchísimas gracias, <risa> Eva. Que no... no me Como os decía al principio del programa, hoy os voy a presentar a la gente que no tengáis todavía el gusto de conocer a una de las agrupaciones que nos lleva acompañando en esta comunidad y en la península ibérica durante por lo menos 30 años. Estoy con Jaime y estoy con Carlos. Buenas noches, buenos días, ¿qué tal estáis? <risa> y muchas gracias por, por acogernos en, en vuestra casa. Estoy con la musgaña y, y a mí hay una cosa que me encanta vuestro, que es la cantidad de tiempo que lleváis y cómo os habéis mantenido y cómo os renováis. Lo primero que me gusta saber y que nos gusta saber a la gente que nos está mirando en el programa es el nombre. ¿Por qué la musgaña? ¿Por qué elegisteis ese nombre dentro de la cantidad de nombres que podían haber elegido para definiros? Pues sí que había y además se utilizaban en la época que empezamos nosotros, empezamos en el 87. Caray. El primer conato fue en el 86, en verano 86, pero el grupo se estableció en el 87. Y pues se daban muchos nombres en esa época que tenían que ver en la música castellana, pues nombres que tenían que ver con el campo, o con el trigo, o con el centeno, o con no sé qué y tal. Y entonces, eh, en esa onda un poco ecologista, a, a nuestro compañero aquí, que al menos se le ocurrió eh, llamarlo. La musgaña en realidad no existe, es el musgaño, sí. que es un ratoncito, es un ratoncito de agua. Y, y pues empezó así como un poco una gracia, podemos llamarla musgaña, la musgaña y, y así se quedó. Oye Jaime, ¿y en todo ese tiempo que lleváis trabajando en la música tradicional, la formación habrá sufrido diferentes incorporaciones? ¿Cómo, cómo ha sido esto? Los, a, ¿Quiénes estáis ahora? ¿Quiénes habéis sí. estado...? Eh, bueno, ahora es, precisamente Carlos y yo somos de los miembros fundadores, eh, pero claro, de, en estos, si no, no llega a 30, pero vamos, ya el año que viene o al siguiente, ¿no? estamos 28 <risa> años, así. ha habido muchos cambios. Entonces eh, empezamos, además hemos, empezamos siendo un quinteto, luego cuarteto, luego trío, ahora últimamente hemos estado en dúo. Eh, bueno, algo, algo que, ha hecho, que hizo cambiar el grupo fue cuando a Kikel Almendros le, le dio un derrame cerebral hace un, 11 años y ahí tuvimos que cambiar la, la formación, ¿no? pero sí que ha, ha, habido, ha ido entrando y saliendo gente y, y ahora mismo la base estamos Carlos y yo, que tenemos un, un proyecto que hicimos hace dos años entre, que se llama Entre Dos, eh, como dúo, y luego lo que estamos haciendo ahora también para con, grandes conciertos y festivales y demás, es la Musgaña, si supiera cantando, que estamos en Quinteto con una cantante, que es eh, Marta de la Aldea, con La Voz, eh, Antonio Toledo a la guitarra y Sebastián Rubio a, a la batería y o sea, no tenéis límites a la hora de, de compartir, porque habéis, habéis hecho colaboraciones con Joaquín Díaz, con Quepa Conquera, sí. con Paisa Iriño, con la danza ibérica. Me encanta porque, como bien dices, habéis trabajado dentro y fuera de la península ibérica y seguramente que habéis notado mucho cambio en cuanto a la percepción que tiene la gente en Castilla y León, en otras comunidades autónomas... Pero hay una cosa que me gustaría que nos hablaras un poquito más de Estados Unidos de Norteamérica, el instrumento que tienes en las manos. Pero vamos a dejar y vamos a venir enseguida aquí con la musgaña. Volvemos enseguida. ¿Veis? Como volvíamos aquí a Mucientes con Paco Díez en este gran museo. En un museo que tiene muchísimas piezas y que forma parte de toda una vida dedicada precisamente a la tradición oral. Y como tú nos decías, Paco, no solamente castellano leonesa ni ibérica, sino música. Porque la música es buena o es mala. A mí me gustaría, nos has contado un poquitín del museo, en este museo, ¿cómo está distribuido? ¿Qué salas tienes? ¿Cómo, cómo cuando entra la gente, cómo lo tienes ...el recorrido de, de la fin, visita... ...pues desde la recepción... ...cuando hablamos del proyecto en general... ...y de cómo va a ser articulada la visita... ...llegamos a la sala en la que estamos... ...enfrente nuestro tenemos los idiófonos... ...e instrumentos que suenan por el material... Con ¿Cuántos el instrumentos 470 tiene? 470 expuestos... Caray, ...contando expuesto. con la sala de cornamusas de sala de gaitas, sí. que se sea por deformación filológica, le <risa> eh, llamamos conemus en francés. Entonces, la sala <risa> de, de gaitas. 470 <risa> instrumentos, más los que tenemos por debajo de estos cajones, eh, eh, por, en fin, de las estanterías, y se, eh, desde los idiófonos, que es donde más nos empleamos, porque eran los instrumentos a los que todos tenían acceso. ¿no? Instrumentos vamos a llamarles pobres, pero sin, sin perjuicio de, de faltarles el respeto. Pobres, pero... Eh, con Dignos. los que la mayor parte de los que vienen a las visitas se quedan alucinados. ¿Tocas un rabel? Pues les gusta. ¿Tocas una guitarrica? Pues les gusta. ¿Tocas un, un cabaquiño? Pues les gusta. Abajo igual, pero los idiófonos son fundamentales. De la hora y media eh, que dura la visita o más, yo no tengo Depende, prisa. ¿no? no tengo prisa. Mi concepto del tiempo es el de antaño: las cosas bien hechas, bien parecen. Qué bueno. y, y cuando eh, pasamos a los cordófonos, bajamos a los aerófonos, cuerda, viento... ...y membranófono, ninguna Ay, fiesta no. sin membrana... ¿sí? ...y terminamos en la sala de cornamusos... ...tocando unas launedas, como hemos hecho antes... ...pero también tenéis, y tienes, mejor dicho... ...tanto tú como tu mujer en esta vuestra casa... ...tenéis un espacio dedicado a actuaciones... ...y a actividades interactivas... ...que la gente puede participar ...exactamente, tenemos dos espacios... ...uno de invierno, le hemos llamado... Eh, ...con la similitud de las mil y una noches, las diez... Y unas noches ah, 11 ah, conciertos ah, de abono ah, y que también pueden venir eh, público hacemos toda la publicidad que podemos en redes y por nuestra lista de mailing... Eh, Paco, pero tenéis días, tenéis días concretos que hacéis actividades concretas. Exactamente. Desde que cambia la hora, porque hemos constatado de que el cambio de hora es fundamental, que cuando las 7 de la tarde es de día mengua la asistencia. ¿no? Sí. Sí. Así que desde mediados finales de octubre que cambia la hora hasta finales de marzo, principios de abril, 11 conciertos de músicas del mundo, eh, algunas con etiqueta porque tenemos que ser condescendientes eh, con el público, desgraciadamente mucho de mediana edad para arriba y jóvenes muy poquitos. Eso es una cosa que nuestra comunidad deberíamos tener muy en cuenta y sobre todo teniendo en cuenta, y va la, la redundancia, de que estamos muy cerquita de la capital, de Valladolid, de la capital de la provincia y, y como bien decía Paco, esto no está para exponer, sino está... ...para disfrutar y sobre todo para recuperar el conocimiento que hemos perdido... ...¿cómo vamos a valorar, como decía Paco, algo que desconocemos, peor aún... ...¿cómo vamos a valorar algo de lo cual tenemos un prejuicio... ...que no se corresponde con la realidad... ...vamos a venir enseguida, pero hay una cosa que me gustaría primero... ...este instrumento en tus manos, ¿cómo, cómo sonaría Paco? Pues mira, piel, cuero, pelos de cola de caballo, equino si era posible... ¿eh? ...pelos de, de cola o de crin y, y... Y arte. Y, y, y bueno, eh, amor. <risa> arte. Estando yo en la michoza. Venga. Estando yo en la michoza, pintando la micallada, pintando la micallada. Vi de venir siete lobos y en medio una loba parda, y en medio una loba parda. Ahora le dice el pastor a la loba. Loba parda no te arrimes, no seas desvergonzada, no seas desvergonzada, que tengo yo siete perros y una perra trufiana y una perra trujillana, y un perro con unos hierros que te va a sacar el alma, que te va a sacar el alma. La, la loba no hizo mucho caso. <risa> El Roma se tiene que ir así comentado. <risa> ni esos tus siete cachorros, ni esa perra trujillana. Ni esa perra trujillana. Ni ese perro de los hierros para mí no vale nada. Para mí no vale nada. Que tengo yo mis colmillos que pinchan como navaja. que pinchan como navaja. <risa> <risa> Bueno, aquí nos tenéis de nuevo con la musgaña. Estamos intentando descubrir un poco más a este dúo de gente que hace una música tradicional realmente interesante y que no lo hace desde hoy, sino como os decíamos antes, ya llevan más de 30 años trabajando con la música tradicional. Así que si alguien va con la música a todas partes, en este caso seríais vosotros. Oye, ¿sois músicos profesionales? Y en caso de serlo o no serlo, ¿cómo disteis con la música tradicional? Por ejemplo, Carlos. Sí, bueno, nosotros eh, somos músicos profesionales todos, no sé nos dedicamos a, a esto y el 80% a la música tradicional eh, ¿Pero nos... ¿cómo, cómo llegaste tú a, a la música tradicional después de la formación que tuviste como músico profesional? Eh, bueno, eh, realmente todo empezó en el festival de la UEC ¿no? De, de un año Segovia. que se hizo en, en Segovia eh, y entonces vimos grupos de toda Europa y dijimos ¿cómo podíamos hacer esto? pero con música castellana ¿no? Y a partir de ahí, de festivales como de Saint-Gertier... ...que vimos grupos que nos gustaban mucho... ...y pues queríamos hacer un poco lo que se hacía en el resto de Europa... ...aquí en la península, ¿no? Y a mí una cosa que me gusta mucho Jaime... ...que es imaginarme y poner ejemplos acerca del trabajo que hacemos, ¿no? En vuestro caso, yo cuando veo algo que me gusta mucho... ...una montaña nevada, un río con un bosque... ...una, una niña o un niño con carrillos gorditos y guapos... ...me apetece comérmelo. Si la musgaña fuera un plato... ¿Quién pone, ¿Quién pone el picante? ¿Cómo presentáis vuestra comida? Eh, buena pregunta. Qué bonito. Eh, <risa> eh, digamos que, que estaríamos en, en el medio. Yo creo no sería comida tradicional, unas migas, pero tampoco sería nueva cocina. Porque se sí. nota, ¿no? Perdona. perdona no hay deconstrucción, ¿no? No es construcción, no es <risa> No, no, no llegáis todavía a la, a la no, nueva no, tecnología no. gastronómica, ¿no? No, no. Digamos que... Nos sentimos como restauradores, por poner un civil. ¿Y tenéis algún criterio de restaurar la rica, el rico patrimonio que tenemos? No, no sé. la verdad es que nunca nos, eh, hemos tenido mucha suerte o, o, hemos, o hemos tenido las cosas muy claras, no sé cómo decirlo. Siempre hemos tenido un, un camino que hemos seguido y, y que no hemos abandonado nunca y es lo que, ha, lo que nos ha hecho, lo que dice la gente, el sonido musgaña. ¿no? O sea, ¿Podríamos saber cuál es ese camino? Eh, pues, sobre todo, eh, siempre ha sido de, como decía Carlos, influencias, gustos, gustos personales, ¿no?, de, de música, eh, hemos escuchado muchísima música siempre, en los viajes eh, hemos visto cómo se hace la música en otros sitios. ...entonces siempre hemos eh, recogido influencias de, de, de, muchísimas, de, de muchísimas tradiciones y... ...tocáis también, además, ritmos que son puramente castellano -iloneses, sí. y iloneses... ...como son los ritmos que llamamos cojos, ¿no? Sí. Habéis tocado un picado precioso o vais a tocar un picado precioso... ...vuestra música realmente sí que tiene una fuente de la tradición oral... ...en este caso de Castilla y de León... ...pero también se nota muchísimo la nueva formación que le deis a la música... ...y aquí hay otra pregunta... Cuando vosotros hacéis o re reestructuráis un tema, tenéis en cuenta si ese tema tiene coreografía respetar el ritmo, la métrica, para que la coreografía se pueda bailar? ¿O esto es una de las cosas que quizás en nuestra comunidad, la gente que hace música y la pones al día, deberíamos también tenerlo en cuenta por el lujo que es bailaros? Sí. Posiblemente tienes razón. Sí. Eh... Intentamos, eh, eh, si es un 10 por 8 Mantener la métrica. Si sí. es decir, un picado, darle un fandango, ¿no? intentamos mantenerlo. El... Lo que sí es verdad sí, es que en algunas veces no es la prioridad, quiero decir que a lo mejor a la hora de bailarlo pues, puede que falte alguna parte o que sobre alguna otra, pues simplemente en algunos temas porque para nosotros no es la prioridad porque no, no tocamos exactamente para ya. baile. ¿no? Entonces, eh, o sea... Lo, Sin embargo, bailamos. Sí, sí, sí eso, eso es verdad. Por eso te digo que quizá tengas razón que que a veces deberíamos pensar en que es una música bailable y que hay quien, quien la puede bailar, ¿no? Pero hay veces que sí, que hay algún problema, ¿no? A la hora de, de intentar bailarlo porque ya... Digo que el que problema, que no se tiene muy, muy en cuenta porque... No en cuenta, pues eso, la repetida, me refiero a problema porque ves que está la gente bailando y de repente tú has hecho un cambio que la gente no esperaba, ¿no? Claro. Porque, claro, hacemos porque es una arreglos innovación. musicales, claro, o sea, quiero decir, o sea pensando más en la... Y nuestras no amigas y amigos de Castilla y León estarán diciendo Daniel ha hablado y ha dicho de la bandolina Pues no os preocupéis porque vamos a volver enseguida Y os vamos a hablar de la historia de este instrumento Que tiene nuestro amigo Carlos Entre manos, que no me olvida <ríe> Aquí estamos de nuevo, ya estamos más calentitos, yo no me he puesto los trajes hoy porque hace un día estupendo y sobre todo para bailar. Oye, el segundo baile va que nos vais a enseñar de aquí, de toro, ¿cuál es? Bueno, pues es un baile que exactamente no es de toro, es de la provincia de Zamora, lo que pasa es que nosotros lo hemos adaptado porque nos gustaba mucho. Es un baile de sayago que es el charro de Gamones. wow qué bonito! Precioso. Y lo hemos adaptado porque es un baile que es verdad que tiene muchas variantes, yo lo he visto bailar de muchas maneras y como esto no tiene una filosofía... Justa ni propia y cada uno lo baila como puede, pues nosotros lo hemos adaptado como nos ha gustado dentro de lo que hemos visto. Porque siempre decimos que la música tradicional se basa en el sentimiento y en sí, la claro, emoción. Sí. Oye, ¿cómo sería uno de los pasos? Bueno, pues vamos a darle un pasito así que sería, haces así una especie de parada, y te mueves dándote por detrás. A ver, pero si, si, si me recoges un poquitín la espalda. <risa> no, ahí. Una, un, dos, ahí. Un, dos, ahí. Un dos ahí. Vale. Uno, dos, ahí. Y si ya te mueves para delante y para atrás ah, con esa elegancia que Dios te ha dado... Joder, me estás poniendo que me voy a poner colorado, con lo negro que soy no se me nota. <risa> Pero yo me pongo colorado, como tu pañuelo, ¿eh? Sí. Este sería uno de ellos. Y luego el paso que cuesta un poquito más de aprender, sí. que es una especie de recaída, sí. que es uno, dos, un, dos, tres, y haces ahí y ahí. Venga, vamos a por ello. Venga, pues salimos para allá. Venga. Con el pie. Un, dos, un, dos, tres, atrás, adelante, un, dos, tres. Suspenso, ven para acá. Es la segunda vez que me pasa. A ver, vamos a ello otra vez. Venga. Uno, Uno dos, dos, un, dos, tres, tres, la patada con aquel por detrás. Ahí y adelante. Ah, y es cuando cambias. Y luego simétrico a la izquierda. Exactamente. Vamos exactamente. a repetirle, por favor. Venga, vamos otra vez. Y... No, Aprende salida Vosotros sabéis lo que nos costó, ¿eh? Uno, dos, un, dos, tres, patada, patada. Un, dos, tres, patada, patada. Ahí. Ahora, ahí, muy bien. No, pero podéis hablar y podéis tomar el pelo que explique algo. No me tengo ningún problema. Uno, dos, y al llegar aquí, giras y te das la vuelta. ¡Ay, qué bonito! ¿Y por qué no lo bailáis? ¡Ay, por qué no lo bailamos! Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo. ¿Lo bailamos? Vamos a bailarlo. ¿Lo bailamos? ¿Lo bailamos? se van los pasos Contigo un sueño, no quisiera más caudales que dormir contigo un sueño. No estamos los dos de la voz. ¿eh? que no queríamos cantar ni podíamos cantar. Y nos hemos arrancado ni más ni menos que por un fandango. Qué bonito, qué Qué auténtico cantor. Mira a quién va a hablar, mira a quién va a hablar. Yo lo he visto un poco más al estilo. Mi, mi maestro, que de no. sí que sitios tengo aquí y aquí. A la bazanca, sobre todo cuando trabajabas con la bazanca, que me gustaría que nos hablas también un poquitín de, de un trabajo que hiciste y que haces y que harás toda tu vida con las tres culturas. Pero hay una en especial que me llama mucho la atención porque lleva muchos, muchos, muchos siglos alejada de nosotros, que es la cultura sefardita. Sí. Háblanos un poco de la música sefardita aquí, sí. en, en Iberia. Pues, mira, Sfarad es, es, eh, es, según la Torah, según el Pentateuco, los libros, cinco libros sagrados judíos, parece ser que es la península ibérica, España y Portugal. Y cómo esto está orientado, porque hemos considerado oportuno la península ibérica, aquí el pueblo sefardí tiene su casa. Pero tú tienes un trabajo muy interesante de las tres culturas, también y, y, tienes, y tienes una exposición impresionante, además de la que tienes aquí en tu casa, en Marruecos. Cuéntanos todo eso, por favor, Paco. Sí, bueno, Porque que... la gente no tiene ni idea de la cantidad ...la cantidad de material y de actividades que, que haces y que la, ofreces... ...la verdad es que cuando la gente que mira en las redes y dice... ...pero ¿y cómo estés a tantos...? ...si no estamos haciendo ningún esfuerzo enorme... ...estamos no tened, sin prisa y sin pausa... ...pero haciendo creo que una labor larvada... ...pero creo que importante, peque poco a poco... ¿no? En, el, ...en la, la cuestión de la, de la exposición de Música sefardí ...titulada Armonías de Azul y Ocre... ...la armonía de la música... ...la armonía de los países que recibieron a los judíos... ...a los españoles de religión diferente... Eso. ...que tuvieron que salir, los que no se convirtieron... Eh, ...pues se establecieron... Eh, ...donde les... Adoptaron que fueron los países del Mediterráneo, del norte de Marruecos, tanto de, del Meridión como del Septentrion, del norte, eh, tierras de interior, armonías de azul, Mediterráneo, ocre, interior. Y le, quisimos llamar así a la exposición propiedad del Ayuntamiento de, de Córdoba y de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. ¿no? La hemos llevado por muchísimos puntos y, es, y hay voluntad de llevarlo. ...por más, ahora está en el pabellón de la, de la Expo... ...el que perteneció a Marruecos... ...en la cartuja sevillana... ...que es algo increíble para visitar... ¿Dónde, dónde podemos verlo? En Sevilla, eh, actualmente en Sevilla... estará dos o tres meses... ...hasta en el pabellón de la Expo de Marruecos... ...es la actual fundación Tres Culturas del Mediterráneo... ...paisanos, paisanos, castellanos, y luneses, ...y además gente que nos estáis viendo... ...si vais por Sevilla... ...no podéis dejar de visitar... ...esta impresionante, única y especial... ...exposición sobre todo por lo que tiene de interrelación de las tres culturas... ...porque hay veces que nos pensamos que la tradición es un poco el ombligo... ...que es yo, yo, yo, yo... ...y realmente a medida que te vas, te vas profundizando y, te, y vas conociendo a gente... ...te das cuenta que la tradición no parte de un yo... ...sino que parte de una comunidad y que es algo que pertenece a todo el mundo por lo tanto hay tanta forma de hacerlo como personas que nos estamos presentando antes nos habíamos quedado <coughs> perdóname en, Perdón. en, en tu museo en, en este museo en este, en esta catedral del conocimiento <risas> para mí y de la tradición oral eh, eh, teníamos un auditorio de invierno y nos comentabas que tenías también un auditorio de verano Exactamente, con el, soy de casa de labradores de ahí de Piñel de Abajo, al lado de Pesquera a La Ribera, ¿no? Ah, también eres de Pueblo Sí, sí, sí, sí nacido y criado, tuve la suerte de, de formarme fuera en un momento que nos mandaban a estudiar a ampliar los estudios fuera ¿no? y es algo que te agradeceré toda la vida porque es gracias a haberme licenciado en filosofía y letras, en filología pues llevo durante muchos años el haber que mi madre cantara romances que eh, mi abuelo fuera un, un hombre, mi, abuela, ma, mi madre y ma, mi, mi abuelo paterno fuera un hombre muy reflexivo, muy, muy a, a arraigado a la tierra. Yo mi ratillo desde que planto mis hortalizas ¿Listos? en San Isidro, alrededor de San Isidro, <risa> hasta que ahora, pues ahora tendré ya que, que limpiar un poco esto. Pero es decir, todo eso del el, el contacto con la tierra y el entorno que hay en nuestro patio. Eh, preparado con un escenario permanente para en una buena noche de verano iluminado el jardín huerto con leds y, y, y, y con grupo. música con música de gente que puede hacer si es posible una actuación sin apenas eh, eh, técnica no que sea lo más lo más, a, a, lo más lo más acústica posible la verdad es que esas noches se, se pasan magníficamente ojalá el público viniera más a menudo porque meter a muchas de nuestras eh, de, de las personas que pueden estar interesadas en la música tradicional meterlas en un lugar con cielo abierto pero con bien bien determinado pues es complicado y bueno pues ojalá se vayan acostumbrando y no solo ellos sino que vayan trayendo también a los más jóvenes porque hay que crearles la, la costumbre de asistir a conciertos, expresiones en directo porque nada tiene que ver de un, de un, un, un, a través de una pantallita limitadora de creatividad la vibración que tiene un, la voz humana el instrumento jamás eh, creado el más perfecto al que el resto pretende invitar o un instrumento tradicional tocado directamente, esa vibración no toca el, corazo, eh, toca el corazón no la que se ve a través de la tele o a través de esas pantallitas Paco, hay una cosa que me gustaría porque yo quiero volver a tu casa si tú me dejas queremos volver a <risa> ...a disfrutar de tus conocimientos y todo de tu hospitalidad... ...y tu sencillez como persona... ...hay una cosa que me gustaría que nos dieras a todos los castellanos... y leoneses que es una dirección donde poder observar... ...y donde poder entrar en contacto contigo... ...y sobre todo con este, vuelvo a repetir... ...catedral del conocimiento... ...de Castilla y de León y ya de Iberia... ...sí, de Iberia y no olvidemos el norte de Marruecos fundamental tamiz filtro de mucho de lo que nos llegó y mucho de lo que sí. somos mira tu cara y la mía si los dos nos vamos ni yo tampoco si los dos nos vamos al norte de Marruecos vamos a, aparecer, vamos a parecer más moros que <risa> ellos porque <risa> nuestra nuestra gran parte del de, de allá viene de, de acá viene de allá no el Mediterráneo que no tiene fin que nos ha dado tanto no bueno pues eh, los los eh, que quieran acercarse a nuestra casa eh, ahí si visitan ponen, pues van a internet ponen, ponen Paco Díez y aparece rápidamente bienvenido al aula museo Paco Díez y, y en la parte izquierda programación o actividades solamente con que pinchen ahí verán las horas los días el grupo toda la información tanto su historial como un vídeo como fotos eh, de, de todas las actividades que, que organizamos eh, conciertos baile tradicional para, para que la gente no olvide lo, lo, lo más interesante, la música sin baile, en muchos casos, no, no, no tiene tampoco sentido, sentido ¿no? Estoy es de decir, todo está, todo está conjunto. Es Paco Diez y, y apareceremos rápidamente en sus, en sus pantallitas. Pues yo me quedo aquí con Paco Diez, disfrutando un poquito más, y ya sabéis, lo tenéis muy cerquita, sobre todo los vallesoletanos y vallesoletanas. Pero el resto de castellanos y loneses es igual, lo tenemos en casa. Tenemos un gran museo y tenemos que venir a empaparnos de nuestra propia cultura. No siempre sabemos todo, aún nos queda mucho por descubrir. Mucientes, a 11 kilómetros de Valladolid. Y no digo lo de la copla porque luego los de Mucientes se van a enfadar conmigo. Es mejor que no la diga. Así que no. nos tenéis en esta ciudad histórica y que no me canso de decir la cantidad y calidad de manifestaciones etnográficas y culturales que tiene. Toro, provincia de Zamora. Y con Eva y con Tío Babú, casi nada, ¿eh? vamos a bailar el tercer baile, que el tercer baile es... Pues un rengue y un redondón. ¿Un la... rengue? Sí, un rengue, sí, y redondón de la, provi... de la parte de Sanabria, del pueblo de Entrepeñas. ¿Me le podía, un baile, ¿me un poquito cantar de... un poquitín la letra, un segundín? Sí, hombre, te lo puedo cantar. Un poquito Un si aunque estoy aquí cantando, no está aquí mi corazón, que estará con quien yo quiero dándole conversación. Que con el rengue, rengue, rengue, que con el rengue, rengue vaya, que con el limonito verde, que con el agua limonada. Que con el rengue, rengue, rengue, que con el rengue, rengue ranga, que con... Los zapatitos blancos que con las medias coloradas. ¡Hola, oh, Así tío, a no en mi tierra. Ve cómo Castilla y León es una Estoy entidad. Igual, Vamos sí. a por ella. ¿Cómo sería el primer paso de este Bueno, baile? pues, ¿cómo sería un paso en un Iríamos para atrás, al medio y ahí. Al medio y acá. Ahí. ¿Ves? Y al llegar a una parte, las parejas se cruzan, que nos cruzaríamos haciendo así. Ahí y ahí. Y ahí, y ahí. Nada más, no tiene más. Y en el redondón bailaríamos así. Dame el dedito, por favor. Es lo que tú me pidas, Iríamos andando quieras. así, así, y al llegar a la parte, te lo voy a cantar, y diríamos... La pandereta está mala, a parte duele la barriga. Hay que darle chocolate como a las recién paridas. Yo la vi y ella me miraba... Pásame la mano por detrás de la espalda. ¡Ay, madre mía, que esta mujer me compromete. Y yo quiero que la bailéis vosotras, Eva. Vamos a bailarla. Oye, ¿la bailamos? La bailamos. Vamos a bailarla. Venga. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Porque yo creo que lo más interesante es que vengáis a Toro, preguntéis por esta agrupación, porque ellos, mejor que nadie, os van a enseñar sus propias raíces. Esto simplemente es una pincelada. ¿La bailamos, chica? Sí. La bailamos. Venga, por ella. Vamos a bailarla. Vamos vale. Y aunque estoy aquí cantando, no está así mi corazón. Que estará con quien yo quiero, dándole conversación. Que con el rengue, rengue. rengue. ¡No pasó! y nos tenéis otra vez con la musgaña y ahora ha llegado una parte que me gusta ¿no? que es la parte de, de, de, de la humanidad de sentir que, que las cosas son mucho más cercanas y vamos a empezar por lo que haya dicho al final que es hablar de este instrumento que tienes entre manos Carlos ¿cómo conseguiste este instrumento? ¿qué es este instrumento? ¿qué historia tiene este instrumento? bueno es una mandolina muy antigua de 1898 Caray. una Gibson modelo A y me la regaló una señora en... En Filadelfia. Estábamos de. Filadelfia, provincia de Burgos. Exactamente. ¿Dónde el queso. Estábamos, estábamos de gira con la Murgaña por, por, por Pensilvania haciendo conciertos didácticos, en Colegios y universidades. ¿Perdona? Colegios didácticos. ¿Concierto? ¿Esto conciertos didácticos? Sí. ¿Y eso qué es? Bueno, vamos, termina con la, con la, la dulzaina, con la historia de la mandolina y luego me cuentas ese sí, trabajo bueno. interesante. Pues. Eh... Uh, estábamos de gira y entonces esta señora estaba con, ayudándonos por allí, por la zona, ¿no? Nos llevaba a los colegios y a, las, a los institutos y tal. Entonces me dijo, pues yo tengo una mandolina en casa, te la voy a traer. Y me la trajo y cuando nos volvíamos me dijo, te la regalo. ¡Jolín! Con la condición de que cuentes la historia de mi abuelo. Entonces su abuelo era un abogado de Filadelfia que trabajaba en un bufete con el padre de Kennedy Caray. y tocaban juntos en una orquesta de mandolinas Fíjate. y entonces la condición era que contara siempre la historia de su abuelo y aquí está. Pues hemos, hemos respetado la, la tradición y ha sido justo y espero que en Estados Unidos nos, nos empiecen a ver desde ahora ¿eh? porque merece la pena no solamente la Musgaña sino toda esta gran familia que está componiendo lo que ya sabéis que se llama con la música a todas partes. Tengo en mis manos algunas de las muchas joyas que han elaborado este dúo y durante tanto tiempo, pero realmente son cuatro, pero tenéis muchísimas más. Y esta que tengo aquí es el último trabajo. ¿Por qué no nos hablas un poco de este esto, trabajo? Esto Carlos? Es, esto es lo último. Es la, la musgaña, si supiera que cantando, se llama. Si supiera que cantando es parte de una copla, dice, si supiera que cantando daba gusto, daba gusto a mi morena, toda la noche cantara y a la mañana siguiera. Vale. Eso es así. ¿Y, ¿Y qué es esto? Pues es eh, una cosa que queremos llevar al directo, que es la musgaña con una voz, en este caso una voz femenina. En directo, bastante, en, directo, ¿no? sí, en directo no hemos hecho nunca, nosotros hacemos música instrumental. En los discos siempre invitábamos a pues, cantantes o alguna invitación y dos o tres piezas cantadas, pero básicamente es instrumental. Entonces lo que hemos hecho es recopilar eh, toda la música, o sea, parte de la música hemos elegido la, las que más nos gustaban de estos nueve, diez discos que tenemos. Y las, la hemos remozado un poco y lo hemos actualizado un poco, temas, versiones que algunos son del 88, por claro, ejemplo. Eh. ¿no? Y, y entonces es lo que hemos hecho en este nuevo espectáculo, y que es, bueno, es, es el disco que, que acompaña al espectáculo. ¿no? Entonces estamos, eh, también tiene un sonido bastante más actualizado. Eh, por ejemplo tenemos, eh, pues, eh, Carlos está más de bajista en esta ah, nueva sí, formación. Sí. Eh, hay un guitarrista buenísimo que es Antonio de Toledo. Caray. Eh, Sebastián Rubio está con percusiones, incluso batería. Caray. Y, y Marta de la Aldea con la voz. Yo, yo estoy un poco con el toque étnico, con las flautas y... y... cómo podemos tener acceso a ello? ¿Cómo podemos conseguir este CD? ¿Hay alguna dirección que nos podáis dar la electrónica? Sí, es muy fácil. Eh, la Musgana Sí, la musgana. ¡Qué fastidio con lo de la gente cuando nos pondrán leña? Así estamos. ¡Qué no, coño! No ha llegado a Filadelfia todavía. <risa> <risa> ¡Como el queso de Burgos! <risa> y, y bueno, estamos, ahora mismo estamos planeando o planteando la, una gira que vamos a hacer de, de presentaciones. En, esperemos que en algunas capitales, en Castilla y bueno, un poco por toda la península. O sea que quizá lo mejor es que os sigamos, que estemos atentos a vuestra página. Y, y comprárnoslo y lo firmamos y damos besos sí. a tornillos y lo que haga falta. No podéis quejaros, dan besos, lo firmo. Lo que, haga falta. Yo creo que Yo creo que me encantaría poder, y de hecho voy a tener la suerte de poder seguir hablando con vosotros un poquito más, pero vamos a dejar aquí la puerta entreabierta para volver más tranquilamente a hablar con la Musgaña, sobre todo a disfrutar y a reconocer esta parte que nos estamos perdiendo de nuestras tradiciones, que es la parte de divertirnos. Y vosotros, con vosotros, bailar y escuchar la música tradicional es divertido. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Par gracias. de dos. No, no lo dejéis, por Dios, tirar otros 30 años mínimo. Y nada, con la música siempre, y nunca mejor dicho, a todas partes. A todas partes. <ríe>